Otro de los temas importantes, Sofi, de los que queríamos abordar, le contamos a la gente, bueno, llegó el día clave, el día que antecede al huracán, ¿no? Como se dice a, absolutamente, porque hay elecciones en Estados Unidos y uno se pregunta, ¿y qué hacemos aquí en la Ciudad de La Plata? ¿Qué me importa las elecciones de Estados Unidos? Bueno, siempre hay elecciones en Estados Unidos es donde más o menos tenemos que tener el mapeo de qué es lo que se está jugando a nivel internacional, sin duda. Exacto. Mañana es la fecha oficial de las elecciones, pero ya están sucediendo cosas allí en Estados Unidos. Queremos saber qué se cuenta desde allí. No vamos a Estados Unidos vamos directamente, todavía. viajamos de forma imaginaria porque estamos en comunicación en este momento con Marcelina Romero, ella es periodista eh, argentina, allí residiendo en Estados Unidos, siguiendo el paso a paso de las elecciones. La pueden seguir en Twitter eh, también, pero aquí la tenemos para que nos cuente un poquito, más Marcelina, bienvenida. ¿Qué tal cómo andan? Sofi, ¿cómo Muy estás? Muy bien, Rizo aquí también te saluda. ¿Qué tal, bueno, tal Rizo? ¿Cómo andas? Todo bien. Marcelina, estamos hablando todos del 3 de noviembre, pero ya hay el movimiento electoral en Estados Unidos. Contanos un poco qué es lo que está sucediendo, cómo cómo está el ambiente allá. Acá bastante así ágil y muy revolucionado, porque es la primera vez en la historia de Estados Unidos que hay tanta así comentario, no solo en las redes sociales, sino también uno los puede ver en las calles y demás, lo que tiene que ver con esto del posible fraude, porque no viene desde la ciudadanía estas palabras, sino viene del propio presidente Donald Trump, que es en este momento el candidato que quiere... Eh, prolongar su estadía en el Salón Oval Por cuatro años más Entonces, uh -huh. obviamente en las conferencias de prensa No solo ahora, en estas semanas Sino semanas atrás, ya empezó a hacer Este tipo de comentarios Y como diríamos nosotros en Argentina ¿no? De alguna manera, arenga a que la, los republicanos piensen que eh, hay posibilidades de fraude por la utilización de uno de los métodos, de los sistemas que hay aquí de, de voto, que es el voto por adelantado, el voto por correo, y bueno, ha puesto esa semillita. No es el voto popular el que decide al presidente ¿no? y, a, y al vicepresidente, sino es el colegio electoral, que esto es lo que confunde un poco Justamente porque nosotros en Argentina estamos acostumbrados a, a bueno, obviamente, el voto directo, ¿no? De uh -huh. una democracia bien concreta en donde el pueblo elige a su representante máximo, que es en este caso eh, Alberto Fernández y Cristina Fernández, ¿no? Uh -huh. eh, aquí es distinto porque el colegio electoral depende de, de la cantidad de miembros, que son 538, 538 y estos miembros salen de cada estado, y cada, cada estado tiene dependiendo de su cantidad de población. Se discute mucho quién va a ser el que gane estos estados, pero lo que ha hecho, por ejemplo, el presidente Donald Trump en las elecciones del 2016, fue justamente no dedicarse a los a los estados grandes, como California, por ejemplo, que es un estado que ha sido siempre demócrata, uh -huh. sino preocuparse por los chiquititos y juntó todos los chiquititos. Claro. <ríe> por eso es que eh, en el 2016 ganó con un 57% del colegio electoral y el voto popular lo ganó Hillary Clinton, que esto ya todos lo sabemos. no claro. Muchos hablan de que en esta oportunidad hay que ver qué van a hacer los el, el, los electores, porque también hay uno puede ser un elector infiel, así lo llaman acá, que es que en el momento que tenés que votar por el candidato que se hace en diciembre, esto esta esta vez cae el, el 14, 14. de claro. el, sí, el 14, miércoles 14 de diciembre, uh -huh. podés votar a otro que no es el que haya ganado en tu estado, estado, entonces ahí también se hace toda una revuela, ¿no? un revuelo uh -huh. eh, medio terrible. Uh -huh. Por adelantado votaron más de 90 90 millones de, de estadounidenses, que es el 66% del total de lo que fue en el 2016, porque recordemos que acá la gente no va a votar. Claro. Por eso habrán visto que hay mucha campaña relacionada con esto. Vote, sabes que cuando yo camino por las calles, o así mismo cuando estoy en auto de un lado al otro, me vine desde Michigan hace una semana atrás y veíamos los carteles, no diciendo... Vote por Biden o vote por yo eh, por Trump, ¿no? que, que, que es lo que nosotros podríamos ver en Argentina, claro, sí. que hemos visto, pero lo más importante es que dice vote, vote, ¿no? como esta insistencia de sí, registración. Sí, sí. Y, ha, y, eso, y ha dado resultado, eh, digo. Ha dado resultado, claro. 210 millones están habilitados para votar y recordemos que en el 2016 votaron 160 millones de, claro. de, de estadounidenses, ¿no? en una población de alrededor de 330 millones, o sea, es, era fue un poquitito sí, más sí, sí. de la mitad que eligió al presidente y vicepresidente, ¿no? O sea, me refiero a que fue bastante es bastante particular el método y por eso es que uno se confunde un poco en cuanto tiene que hacer todas estas discusiones, uh -huh. y por el otro lado, ahora se está hablando de que va a haber una demora de 3, 4 días, porque en algunos estados... Eh, yo he subido en las redes sociales, no sé si lo han visto, este el Dropbox, que es un, una caja grande donde vos podés tirar tu voto ahí, uh -huh. que se llama el, el voto temprano, ¿no? sí. el voto anticipado. Y eso en algunos estados está cerrado ya, porque cerró el 27 de noviembre, el 27 perdón, de octubre, en otros el 29 de octubre, pero en otros sigue abierto hasta la semana que viene. Entonces hay algunos que van a poder seguir votando más allá de mañana. Y después eso lo tienen que llevar a, a contar y demás. Por eso es que se habla y que, de hecho, esto es lo que también se dice acá, es que muchos de los que vayan eh, viendo los resultados que van a salir entre mañana a la noche, por ejemplo, un boca de urna o el miércoles, van a poder suponer que, porque se supone que también los republicanos van a ir más a votar presencialmente, va a ganar Trump para ese resultado, pero todavía falta contar a todos aquellos que votaron tempranamente y que depositaron su voto en estos en estas cajas que les cuento, que están en, diferentes, eh, en los diferentes lugares dentro de claro. las ciudades. ¿Qué nos interesa a nosotros aquí en La Plata? ¿Qué nos puede modificar? Dos territorios que conoces mucho, Argentina, la ciudad de La Plata, Estados Unidos. Eh, ¿Cómo podrías desde allá explicarnos o por lo menos transferirnos a nosotros por qué tenemos que estar atentos y si tuviésemos la posibilidad de hacer un voto simbólico, ¿a quién nos convendría votar? Eh, ¿Como país, como, mira, aquí, como, como argentino? Aquí hay una situación bastante particular, muchos de los que, muchos por ejemplo de las familias, los padres votan por los republicanos porque tienen un sentido así nacionalista, y pensando en que Estados Unidos tiene que ser protegido de los que vienen de afuera y demás. Y por el otro lado, los jóvenes están votando a Biden, porque los ven más con una apertura hacia la cuestión racial, una apertura hacia las, eh, hacia las comunidades LGTBI, a, hacia los más vulnerables. Y estos mayores, o sea, estos padres de estos jóvenes, lo ven la ven más a Biden como si fuese eh, Cristina Fernández, ¿no? O como si fuese el kirchnerismo en, en Argentina. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque Biden lo que está pidiendo, veremos cuando llega al poder, ¿no? Que sí. eso también va a tener que ser analizado y demás, pero está pidiendo, por ejemplo, algo que nosotros en Argentina lo tenemos, que es la salud pública, el hecho de que vos puedas ir a, a un hospital y ser atendido y no después que, que vos sufras en tu casa pensando no puedo ir porque después tengo que pagar, tengo que hipotecar mi casa para mm. pagar lo que he gastado, ¿no? Eh, lo pone a la salud pública como un derecho humano, ¿sí? Esto viene más también de la rama de Kamala Harris, la senadora, que siempre estuvo, no es que fue un, un momento así ahora de, de haber sido elegida vicepresidenta para, para vicepresidenta como candidata, sino que toda su trayectoria política ha insistido con esto de la educación pública que tiene que llegar a todos que no tiene que ser eh, para una para un simplemente para una para un, una parte de la sociedad que no sea elitista eh, lo que tiene que ver con los inmigrantes ella quiere que él, la posibilidad de, de abrir un poco más el espectro para los inmigrantes cosa uh -huh. que sabemos que Donald Trump tiene esta tolerancia cero que ha separado familias en, en, entre México y Estados Unidos sí es una problemática eh, en Norteamérica es una problemática que está en todos los debates presidenciales y en todos los debates políticos que se te ocurra el tema de la migración y el tema eh, de, de los extranjeros y, y las extranjeras. Eh, hablando, justamente me, me lo mencionaste a Trump, y hablando de Trump, eh, tuvo empezaste hablando de eso la, la entrevista, tuvo algunas eh, dio algunos testimonios que dieron eh, qué pensar con respecto a las elecciones, a un posible fraude. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué repercusiones tuvo? ¿Y cómo se está comportando Trump en este, en este aspecto? Trump es... Eh, así como este temerario, Trump, por ejemplo, en el día de ayer eh, sucedió algo bastante particular. Lo habrán visto en, la, en las redes sociales, si no les recomiendo que lo vean. Es un venía un eh, bus, un micro, ¿no? con, lleno de, de, de personas que estaban de acuerdo con, con Biden. De hecho, tenía inscripciones diciendo que voten a Biden. Y fue, esto fue en Texas y lo rodearon eh, muchos camiones que no lo dejaban pasar de Trump, ¿no? Eh, me refiero a trampistas, no de mm. Trump, ¿no? Y él, en, lo habrán visto en Twitter, él puso como que no tenían nada que hacer contra esta gente, sino más bien que se preocupen por los antifaz, ¿no? Eh, tiene todo el tiempo estos comentarios en los cuales intenta eh, generar eh, confusión y como que aquí si, si llega a pasar algo, si llega a ganar Biden, vamos a ir hacia Venezuela eh, como, como un latiguillo que lo han usado en más de una oportunidad en muchos de los mm. países, en Argentina también sucedió, bueno, sí. en Chile también, uh -huh. eh, y esto sí hay que tenerlo en cuenta, por eso es que la cuestión eh, de las relaciones exteriores con Biden, por lo pronto se van a tener que Verificar nuevamente cómo van a ser, pero es cierto que desde lo que desde lo que propone Biden como plataforma política en este momento está eh, hablando sobre el cambio climático, cosa que sabemos que para, para Trump no existe y es un invento chino. Eh, se fue del, del Tratado de París, o sea, del Acuerdo de París, eh, ha quitado fondos a la Organización Mundial de la Salud diciendo que no se han comportado de una manera correcta con respecto al, al coronavirus, al COVID-19, y recordemos que él no tuvo una decisión política en marzo diciendo, bueno, lockdown para todo Estados Unidos, ahora estamos hablando aquí de 9 millones de contagiados, estamos hablando de 230.000 muertos, se presupone y ya lo están hablando en la, en la Universidad de Hopkins, dice que si los estados no toman medidas de, de la utilización de la distancia y, la, y, el, y el barbijo y el cierre en algunos casos, por ejemplo están pidiendo en Florida y en algunos otros, es muy probable que lleguemos a 400.000 muertos o a 500.000 muertos dependiendo cómo se comporten claro. los estados en diciembre.